Bienvenidos a la asignatura Taller de Proyectos 2 Ingeniería de Sistemas e Informática. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura Taller de Proyectos 1 Ingeniería de Sistemas e Informática. Desarrolla en un nivel logrado las competencias generales Aprendizaje Experiencial y Colaborativo, Ciudadanía Local, Comunicación Efectiva y las competencias transversales Experimentación, Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como Gestión de Proyectos y la competencia específica, diseño y desarrollo de soluciones. La relevancia de la asignatura reside en preparar al estudiante para gestionar satisfactoriamente el desarrollo de un proyecto de software, con énfasis en la implementación exitosa, realización de pruebas, la demostración del diseño terminado y la escritura técnica del informe final del proyecto. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de gestionar las fases finales de un proyecto considerando factores de calidad y aceptación del producto obtenido, además de la elaboración del informe final del proyecto. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.